Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cúpido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco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 no me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, yo soy y hay mucho gusto Pero no me hables tanto papi porque me asusto Esta noche que haces, ven y me complaces Tú estás bueno para que hagamos desastres Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido, armemos destrozos tenemos el pozo, tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco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 Nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa, pa, pa Pégate un rato y pa, pa, pa ah. mm. eh. Ven, dale, dale Solo pégate un rato y pa, pa, pa Pégate un rato y pa, pa, pa